Y vamos a comenzar somos 92 personas ya <ríe> Qué bien 93 y seguramente alguna alguna más dentro de unos minutos bueno buenas tardes a todas y a todos eh, muchísimas gracias por estar ahí en, en un momento complicado eh, gracias por seguir eh, participando en los webinarios de profe de L. Eh, webinario correspondiente en este caso al mes de mayo eh, día 22 de mayo, y que eh, lleva por título, como veis ya en la pantalla, cómo grabar un podcast para la clase o dentro de la clase de L, español como lengua extranjera. Recordamos que este webinario, lo tenéis ahí en toda la pantalla, tiene eh, un invitado muy especial, como es la Universidad eh, Madrileña Antonio de Nebrija, que es nuestro patrocinador oficial, y el webinario eh, va a ser, en este caso, eh, moderado, presentado por por mí, por Alfredo y eh, contaremos como ponente con Sergio eh, Delgado, al que le vamos a poner cara, aunque creo que ya muchos de vosotros lo, lo conocéis y también le vamos a poner, sobre todo, voz en una tarde de podcast. Um, antes de comenzar, eh, bueno, espero que estén en perfecto estado de salud pese a la situación. Recordarles que eh, todavía tienen una pequeña oportunidad de participar en el Encuentro L, eh, que todavía tenemos algunas entradas por ahí pendientes para más información, por favor, podéis visitar eh, la página de ProfeDL y también las redes sociales a través de Facebook y a través también de, de Instagram o de nuestro canal de eh, YouTube. Eh, veo por aquí, Leo, que nos saluda gente desde Osaka, Japón, desde Brasil, desde Alemania, desde Londres. La verdad es un auténtico placer. Eh, creo que más o menos todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual, estamos más o menos familiarizados con con Zoom, pero como estoy también seguro de que habrá alguien que no que no lo esté, eh, bueno, os indico brevemente cómo funciona el webinario. En la parte inferior de vuestra pantalla tenéis varias opciones, de las cuales tan solo vamos a necesitar dos. La primera es la de chatear, que creo que ya lo estáis haciendo todos, saludos también desde, desde nos dicen desde Colombia, desde Panamá, pues ahí podéis eh, interactuar um, los espectadores para cualquier, sobre todo, aspecto técnico o alguna cuestión relativa al funcionamiento en sí del webinario. Si tenéis alguna pregunta relacionada con el webinario en sí, con los contenidos que se van a ofrecer dentro del webinario y también preguntas que le queráis formular a Sergio, por favor, os invito a que registréis, escribáis vuestra pregunta en el apartado que se titula Preguntas y Respuestas. De esta forma, y teniendo en cuenta que el tiempo es limitado, uh, vamos a tratar de, o voy a tratar de, eh, recoger las preguntas más importantes y al final, al término del webinario, yo mismo me encargaré de eh, formularlas a Sergio para que os eh, responda. Eh, y creo que eso es lo más importante, porque eh, la tarde de hoy eh, Sergio va a ofrecer un webinario no hay ningún tipo de encuesta, no hay ninguna pregunta, tan solo es información y sobre todo mucha, uh, mucho contenido práctico, pero por favor os invitamos a que eh, si tenéis alguna duda, que seguro que tendremos dudas, las dejéis anotadas y registradas en preguntas y respuestas. Eh, le vamos a poner cara a Sergio y le vamos a poner voz y yo brevemente os voy a contar quién es Sergio, aunque... Yo tuve la suerte de, de presentar también y de introducir a, a Sergio hace unos meses en otro eh, webinario. Sergio eh, Delgado Peña, al que vemos ahí, eh, ya en nuestra pantalla, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Eh, posee un máster en formación de, de profesorado de español como lengua extranjera, máster eh, que cursó en la Universidad de Barcelona y también en la Universidad eh, Pompeo Fabra. También ha realizado varios eh, cursos de formación como profesor de, de L en International House o en el Instituto Cervantes y es, como seguramente muchos de los presentes, examinador del diploma eh, de español como lengua extranjera, del diploma de L. Um, ha ejercido como profesor de español en varios centros educativos en diferentes países a estudiantes de diferentes nacionalidades, edades y también niveles. Ha sido coordinador académico del Departamento de Español eh, de un centro de estudios en Sarajevo y ha liderado las pruebas oficiales DELE en ese mismo eh, país. Uh, actualmente vive como profesor DELE online ofreciendo clases de español a estudiantes de nivel avanzado, a 1 y a 2, y eh, también clases de preparación online para uh, el examen oficial DELE. Asimismo, es orientador y formador y asesor de profesores L interesados, especialmente en este momento, en liderar su propio proyecto educativo a través de su negocio on online. Y la parte más importante, al menos en lo que nos concierne a nosotros en la tarde de hoy, se considera un apasionado de la comunicación y más concretamente del podcasting, ¿no? este, este concepto de, del podcast que nos ha invadido eh, desde hace ya algunos años. Es un, Él es productor de tres podcasts de L y es cofundador de Podcast L, una de las principales redes de podcast relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de español como lengua extranjera. Eh, Sergio, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, per perdona por, por, por este amplio... Más más tarde lo estoy pensando de tener que reducir un poquito el... el, bio, el, el la biografía de, de todo esto porque es que se, se alarga demasiado bueno muchísimas gracias por estar ahí sergio eh, todo tuyo pues muy bien muchas gracias eh, vamos a empezar eh, mira somos 103 personas así que han podido entrar más del límite de 100 así que bueno un placer en primer lugar muchísimas gracias por tanto a la universidad nebrija como a profe de por haberme cedido este espacio donde pues bueno en una horita horita diez minutos para los que ya pues estéis acostumbrados a mis webinars sabéis que siempre me alargo un poquito más de lo normal pero vamos a intentar ajustarnos a, a ese tiempo y vamos a intentar pues aprender un poco de lo que es este anglicismo tan curioso que todavía no ha sido traducido al español, que se llama podcast, de lo que, de lo que es el podcasting de una nueva tribu de profesores que se están lanzando al mundo del podcast produciendo podcasts eh, relacionados con el L y luego pues explicaros un poquito a nivel técnico cómo se hace un podcast. Que es, un, que es un, de verdad, a nivel técnico, es bastante sencillo, no tanto hacerlo bien. Y luego, pues daros algunas ideas, algunas explotaciones de lo que podéis hacer con esta herramienta, que es, ante todo, una herramienta versátil, una herramienta eh, de la que, con mucha creatividad, se pueden hacer muchas cosas y muy chulas, tanto en clase como en los negocios del L Online, de lo que también hablaré un poquito hoy. Vamos a empezar. Este soy yo, eh, justamente pues sacado la imagen desde el otro lado eh, y como ha dicho Alfredo, pues bueno, rápidamente he sido profesor presencial eh, desde 2010 y desde 2017, finales de 2017-2018, pues me dedico exclusivamente a dar clases de español online, a emprender diferentes proyectos relacionados con la enseñanza del ll Online y entre ellos, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy, que es sobre el Podcast L, que llevo pues desde 2018, cuando grabé eh, mi primer podcast, que fue Movimiento en L, un podcast para profesor de español como lengua extranjera, eh, con mucho marketing, con mucha idea de esta multidisciplinaridad, de esta, bueno, más bien dicho, interdisciplinaridad que tiene el podcast, ¿no? Que en un podcast caben muchísimas cosas. Movimiento en L, oh, esto es el podcast colaborativo que tengo de LePod que es el podcast eh, para enseñar a profesores de español como lengua extranjera a crear su propio podcast es eh, un metapodcast 100% también colaboro con el no sé si lo habéis escuchado con el con el diario de DL también tenemos un podcast yo pues aquí no hablo simplemente me dedico a montarlo a nivel técnico, a nivel de edición los podcasts eh, también tengo un podcast para niveles iniciales, niveles a 1, niveles a 2. La verdad es que actualmente está ya en punto muerto, pero bueno, hay unos sesenta y pico capítulos todavía disponibles para vuestros estudiantes, si lo queréis. Y finalmente pues acabo de lanzar hace poquito un quinto podcast que está destinado pues, a estudiantes del DELE, donde doy algunos consejillos y algunas ideas y donde quiero hacer pues muchas cosas con este examen oficial de Diploma de Español como Lengua Extranjera. Esto simplemente es una idea para que veáis lo que cabe dentro de un podcast. Vamos, quiero, el, el objetivo que tengo con este, con este webinar es quitaros de la idea de que un podcast es, es simplemente una comprensión auditiva, es, que hay siempre en formato de diálogo ficcional, que muchas veces escuchamos en sobre todo en los CDs, en los manuales DL, para que vayamos más allá y para que vayamos experimentando las posibilidades que ofrece el podcast. Bien, antes de todo, antes de lanzarme a la piscina, he tenido serios problemas para eh, pensar en un título adecuado para este webinar y al final me he quedado con la idea más escueta, más sencillita, que era eh, cómo grabar un podcast de L. Eh, La verdad es que vamos a ir más allá de lo que es la grabación, del aspecto técnico, porque os quiero mostrar, como os he dicho, pues tanto las explotaciones, como explicaros qué es un podcast y cómo lo podéis utilizar en clase. Entonces, antes de barajar esta idea, estuve pensando pues, en aspectos de... Oye, ¿cómo llevamos a este webinar? Es un webinar de cómo crear un podcast, cómo planificar un podcast, cómo grabar un podcast, cómo difundir un podcast, cómo alojar un podcast, cómo eh, publicarlo. Y es que cuando yo me refiero a grabación de un podcast me voy a referir a este anglicismo que se llama podcasting y que hace referencia a todo el proceso de producción de un podcast que va más allá de lo que es grabar, que quizás es la parte bonita. Que tiene un podcast, pero que sepáis que detrás de un podcast hay muchísimo trabajo, tanto pues a la hora de planificar, hacer una lluvia de ideas, seguir en el caso de que seamos profesores en el aula, un programa curricular. En el caso de que seamos profesores online, seguir este modelo de negocio, utilizar el podcast como una herramienta de marketing, eh, pensar en posibles procesos evaluativos con los que podemos evaluar la producción de unos estudiantes que se han lanzado a hacer podcast dentro de un marco de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, lo que es el podcast, el podcast va más allá de lo que son, pues, la simple gra grabación, que es simplemente un pasito en lo que es el podcasting, el proceso de producción de un podcast. La otra pregunta que me hice, cuando ya tenía más o menos pensado que era, iba a ser grabar, era, bueno, ¿qué, con qué digo? ¿cómo grabar un podcast para mis estudiantes o cómo grabar un podcast con mis estudiantes? ¿Cómo grabar un podcast para los profesores o con los profesores? Y es aquí cuando eh, tenemos que tener en cuenta una evolución que ha tenido el podcasting. Y es que eh, aparece un concepto, los no míos mío, es de Héctor Ríos, que eh, para buscar palabrejas, vocablos un poco difíciles, la verdad es que este nos viene muy bien, que es el de prosumirtuador. ¿Qué es el prosumirtuador? Eh, la, todos aquellos profesores que hoy en día estéis produciendo contenido para vuestras clases, ya sean materiales, ya sean artículos de blog, ya sean vídeos o ya sean podcasts, os podéis, os podéis considerar que sois productores. Y también los alumnos los podéis considerar como consumidores. Entonces, a partir de estas dos palabras, de productor y de consumidor, apareció una que se llamó, que se llamó prosumidor. El prosumidor es aquel que consume, pero a la vez que consume, también produce. Lo que pasa que, si nos quedamos simplemente con el término de prosumidor, nos quedamos simplemente con lo que viene a ser la web 2.0, que es una forma de democratizar las herramientas de producción con el objetivo de que cualquier profesor desde su casa pueda producir contenido de una forma muy ágil, muy cómoda, muy sencilla. Y tenemos que ir evolucionando a lo que es la web 3.0 y empezar a decirnos que aquellos que producimos contenido ya no somos prosumidores, sino que somos prosumirtuadores. El prosumirtuador es aquel que además de crear contenido, conecta, crea, teje redes de contacto, crea espacios donde intervienen de forma sincrónica o de forma sincrónica a aquellas personas eh, que intervienen en sus producciones. Por lo tanto, ya no es para quién produzco el podcast, sino con quién produzco el podcast. Y entonces hay que tener una serie de cuestiones como... Los alumnos, que también pueden ser productores, también podéis hacer un podcast con alumnos de él También podéis llamar a hacer entrevistas a otros profesores que nutran a invitarlos a vuestro programa y que nutran pues, con su conocimiento... Eh... Vuestro podcast también pueden, os pueden mandar mensajes de voz, que ahora vemos que es muy sencillo de, de hacer, y esos mensajes de voz se pueden insertar en un podcast para nutrirlo, para expandirlo, y luego, ya si os queréis meter pues, en cosas bastante grandes, también podéis hacer una red de podcast. Una red de podcast que permita pues, que los diferentes profesores también pues acaben nutriendo este, esta tribu y que cada uno, pues, desde sus puntos, desde su conocimiento, desde su experiencia, contribuya con su propio podcast. Por tanto, no pensemos solamente en esta comunicación unidireccional, sino que vamos a pensar en unirlos, en crear, en poner algo en Internet, en democratizarlo y que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento. Y finalmente, pues hay que tener en cuenta que el podcast ya no es solamente para alumnos, con alumnos, ya no solamente para profesores, con profesores, sino que también podemos incluir, pues, los modelos, ¿no? Esta nueva tribu de profesores, que emprendedores, que están lanzando con sus propios negocios y que están utilizando el podcast como herramienta de marketing. Porque el podcast tiene un carácter interdisciplinal. ¿Qué quiere decir esto? que eh, si bien todo viene de una misma rama, que es la rama del L, la enseñanza, el aprendizaje del español como lengua extranjera, también el podcast bebe de otras disciplinas que no están rela eh, relacionadas 100% con esta principal, como puede ser el mundo de los negocios, que no solamente bebe, bebe del mundo del L, sino también del mundo del marketing, del mundo de, pues, de, de las ventas, de la visibilidad, del branding y que en el fondo lo que acaban pues, construyendo es una herramienta muy versátil en la que prácticamente cabe de todo. Así que quiero que en este en esta webinar, chicos y chicas, expandáis y no solamente lo centréis, solamente con los típicos podcasts para alumnos y eso es todo, sino que también puede ser para con y también puede ser diferentes líneas, diferentes troncos que están relacionados, interrelacionados con la disciplina del L. Bueno, esta, la, la, por tanto, también, pues bueno, esto conlleva a que haya versatilidad de narrativas, contenidos, objetivos dentro de un podcast, ¿eh? como vamos a ver a, a continuación. Bueno, ahora sí, vamos ya entrando, esta era la, la parte un poco aburrida, ¿no? la parte teórica, eh, y ahora vamos con la parte eh, problemática. También, y es que fijaos que eh, hoy en día, fijaos, eh, fijaos que si tenemos que definir qué es un podcast, eh, nos vamos a la historia del podcast, te dicen que el podcast pues apareció en 2004 cuando el periódico The Guardian con, con un eh, periodista empezó a decir que habían ciertos audios por ahí correteando por lo que antes era el Apple Store y eso pues eh, lo llamó podcast. Pues desde 2004 hasta 2020, que han pasado 16 años, todavía no existe una definición cerrada de lo que es un podcast. Así que la que os voy a dar es mi propia definición, es muy genérica, y luego si queréis al final podemos debatir un poquillo de lo que es el podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo multimedia, principalmente es de audio, principalmente es mp3, porque pesa poquito, es audio comprimido. Un podcast debe ser por por definición eh, ligero, liviano, pero también no puedes encontrar eh, podcast en archivo mp4, como puede ser, por ejemplo, un audiograma, o como pueden ser, ahora por ejemplo, Spotify, está empezando a eh, difundir lo que son los vídeos al principio de podcast, vídeos de un minutito, donde aparece un audio, pero que eso se consume en archivo mp4. Por lo tanto... Eh, la etiqueta podcast sí que es principalmente audio, pero también lo podemos encontrar con ciertos vídeos que se podrían considerar podcast. Lo que sí que está seguro es que un podcast sí o sí tiene que estar en internet, tiene que estar distribuido por internet, tiene que estar, con esta idea del promisortador que antes hemos visto, tiene que estar disponible y tiene que estar democráticamente al alcance de los demás, ya sea de forma pública, ya sea de forma privada con una contraseña, ya sea gratuitamente o ya sea de pago, da igual, tiene que estar disponible para que los alumnos puedan escucharlo y tiene que ser distribuido mediante un programa de sindicación que luego veremos que es esta palabreja que se llama Fit RSS y que luego os explicaré, aquellos que vengáis de los blogs ya lo conoceréis, pero es lo que ha permitido que hoy en día el podcast sea el podcast y tanta gente lo escuche. Luego os hablaré un poquillo de lo que es esto. Sabemos que eh, los estudiantes se pueden suscribir a nuestros podcasts y pueden recibirlos automáticamente sin que nosotros tengamos que enviarles el archivo de audio, este archivo multimedia, uno por uno. Es decir, que una vez suscritos a nuestro canal y mediante este feed RSS automáticamente llegan a los dispositivos, que normalmente son los teléfonos móviles, los celulares de nuestros estudiantes, y allí lo escuchan. Y finalmente, ¿cómo lo escuchan? Pues con una palabreja también otro anglicismo, eh, se podría traducir, si queréis, como la aplicación de teléfono móvil o la aplicación, eh, la página web que se utiliza pues, para poder acceder a estos audios que se llaman podcatcher y que necesitáis tenerlos instalados en vuestros dispositivos para que podáis recibir automáticamente estos archivos de audio es una definición amplia, creo que genérica, pero que puede entrar bastante bastante bien para aquel que no está acostumbrado a escuchar o haber oído lo que es un podcast. Claro, a medida que vosotros me vais escuchando, os va viniendo a la cabeza una idea. Y la idea que os va viniendo es, bueno, a mí esto, Sergio, de archivo multimedia, de suscripción, de que me llegue automáticamente el contenido... Que sea versátil, que tenga diferentes opciones para, para esto. A mí esto me suena, me suena de algo. Y a mí me suena mucho a Netflix. Eh, yo no tengo televisión en casa. Eh, bueno, la tienen, vaya, la tienen mis padres, pero yo no, ni, ni la veo. Yo no sé ni cómo va Netflix. Me han explicado el sistema, nunca lo he utilizado, pero se ve que es la, la, la droga del siglo XXI. Todo el mundo está enganchado a Netflix. Y muchas veces nos preguntamos por qué la gente está enganchada en Netflix, qué tiene Netflix que no tiene, por ejemplo, un, una televisión normal, o yo que sé, o, o el teatro, o, o, o algo, o algo así, algo que sea visual y que se pueda consumir. Y es lo que lo que realmente eh, hace eh, característico a Netflix y que es un sistema que, que están cada vez adoptando más eh, servicios similares a Netflix, es lo que se llama el vídeo bajo demanda. El vídeo bajo demanda es poder consumir aquel contenido que a mí me interesa, la, cuando yo quiera, eh, ver las series que a mí realmente me interesan y eh, me ando una suscripción, que en este caso es que yo pago algo y a mí este contenido me llega automáticamente a casa y a partir de ahí yo selecciono cuándo quiero verlo y qué quiero verlo y cómo quiero hacerlo, si es a partir de la televisión, del portátil o de la tablet, ¿no? donde tenga instalado este podcatcher llamado Netflix. Pues bueno, el podcast viene a ser lo mismo, pero en lugar de llamarle vídeo, vamos a llamarle audio, bajo demanda, que yo pueda ir a un lugar donde tengan todos mis audios y yo pueda escucharlo y pueda eh, consumir aquel contenido que a mí me interesa. Y esto hace referencia al concepto de mediamorfosis de Fiedler. Lo que te están diciendo con este concepto es que existe una transformación de los medios de comunicación a lo largo de la historia y que... Eh, esta transformación se debe a, serie, a, una razones, a una serie de razones de carácter político, social, económico, y que a esto hacen pues, que los medios de comunicación, cada vez también formativos, evolucionen. Y por lo tanto no es tan interesante ver eh, por, eh, hacia qué evolucionan, sino cuáles son estas causas de esta evolución. O lo que es lo mismo, nos tenemos que preguntar por qué antes era... Eh, no sé, era un teatro, luego pasó digo, al cine, luego del cine pasó a la televisión y la televisión finalmente pasó a Netflix o utilizando el símil del podcast, porque antes esto antes se llamaba radio y porque ahora esto se llama podcast. ¿Por qué ha evolucionado o qué tiene eh, de especial esta evolución? estas causas sociales, esta evolución del ser humano que a partir de hoy hoy en día pues eh, prefiere consumir antes los podcasts que no la radio o prefiere ver una casa de papel en Netflix que no, por ejemplo, ver una, una serie de televisión en, en Antena 3 por la Tarde. Y es aquí cuando tenemos que empezar a ver las características de un podcast. El podcast en primer lugar, como ya hemos dicho, es audio bajo demanda. Está disponible... Y eh, está disponible cuando tú quieras y donde tú quieras. Se puede escuchar cuando tú quieras y donde tú quieras. Y es que además, y esto es importante, esto es interesante, porque tenemos un grupo de podcasting para profesores de L, que la primera pregunta que hacemos es, antes de entrar, tienes dos preguntas para, para responder, es, que, eh, ¿por qué quieres entrar en, en este grupo? Y la mayoría de profesores dicen, porque necesito podcast para mi clase. Pues bueno, tengo una mala noticia, y es que los podcasts no se consumen en clase, se consumen en movimiento, se consumen mediante, realizamos mediante acciones de nuestro día a día, de nuestros hábitos, como puede ser pasear el perro, conducir, ir a la universidad en metro, ciertas tareas domésticas, es decir, que en esas rutinas que repetimos cada día, el estudiante, o el consumidor en este caso, eh, decide escuchar ese podcast, tiene ese momentito para escuchar ese podcast podcast. Por lo tanto, primera lección que aprendemos es que los podcasts se escuchan generalmente fuera del aula. ¿Que se puede llevar también al aula, Sergio, Yo se puede hacer cosas muy chulas? Sí, luego lo veremos, pero eh, si tú lo llevas al aula siempre o lo llevas con una comprensión auditiva del típico de los de, de los manuales, eh, la disponibilidad, la ubicuidad, te la saltas, saltas por el aire y esto del audio bajo demanda, pues digamos que ya eh, no te interesa tanto. Segunda característica, o segundo bloque mejor dicho, segundo bloque muy importante, temas nicho, en los podcasts cabe casi de todo, en los podcasts cabe eh, cualquier tipo de contenido, de tema, de narrativa que muchas veces no son, no resulta comercialmente eh, rentables para las, para, los, para las radios, para los programas de radio y se consumen en esos Nichos muy pequeñitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante que decide escuchar un podcast es porque le interesa. Debe ser contenido motivador, contenido relevante para ellos. Si no le interesa el contenido de un podcast, no te preocupes que como cualquier profesor online, cuando están buscando profesores online, tienen tantos profesores, tienen tantos podcasts a su disposición, que si no le gusta, next, se va al siguiente. Por lo tanto, tiene que ser contenido que resulte relevante para sus intereses, para su que resulte motivador, que le interese. Eso es un podcast y por eso lo escuchan tanto. Luego me ha dicho, te permite la suscripción al canal, la recepción automática del audio, lo cual simplifica enormemente el envío del material. Un podcast no se pierde, es imposible que se pierda. Ahora que estéis dando clases online, muchos de vosotros, eh, seguramente que os ha pasado de que, oye, yo, profe, no me encuentro el este que me has enviado por email o esto, pues, no, no sé dónde está, o, ah, es que esto había que hacerlo así. Es decir, un podcast, una vez que te suscribes, no se pierde. Tanto el consumo es sencillo como su envío, como el envío, como la recepción de este material. Repetición, un podcast se puede escuchar tantas veces como quieras a la velocidad que a ti te interese. 0,5, 1, 1,5, 1,2, a 2, más rápido, más despacio. Por lo tanto, muchos de estos eh, alumnos acuden a los podcasts para... Eh, solventar aquellos vacíos que muchas veces los profesores somos conscientes de que no escuchan lo suficiente fuera del aula y en lugar quizá de recomendarle una serie de televisión con los subtítulos que también sirve para, para, para practicar el oído, eh, ¿por qué no un podcast aprovechando pues esta disponibilidad, esta ubicuidad, esta ligereza que tiene el audio en comparación con el vídeo? Y finalmente, un podcast es íntimo, un podcast... Sabemos por los estudios que los altavoces inteligentes ahora están empezando a subir un poquito, pero no funcionan para, para, para escuchar un podcast. La mayoría de gente escucha podcast con esto que veis, que son los auriculares. ¿Por qué? Porque escuchar podcast es un acto íntimo. Por lo tanto, se refuerza esa idea, idea de la conexión, de la cercanía del aprendizaje, de escuchar la voz de aquel hombre en el que siempre estoy escuchando que me gusta, o sea del profesor, o sea la mujer que sea, que a mí me encanta a la hora de escuchar y que dedico esos 10 minutitos, 15 minutitos al día a escuchar siempre su voz y a ver lo que dice. Vale, hago un inciso, ¿vale? Para que quien quiera beber agua pueda beber agua, eh, pero vais a ver ahora lo que... Eh, lo que cabe en un podcast. Ya, bueno, si en un podcast cabe de todo, ¿no? Tenemos podcasts para eh, hacer bolillo, para hacer algo, no sé, para zurdos, tenemos podcasts para... sobre la, el arte pictórico del siglo tal, ¿no? Es decir, hay muchísimas cosas dentro de un podcast, pero en el mundo del podcast L también hay muchísimas cosas. Desde Podcast L, que es de esta red, estamos encargando de ir categorizando los podcasts y para que veáis exactamente lo que cabe dentro de un podcast L. Todo lo que veis aquí, todas estas etiquetas, todas estas categorías, tienen por lo menos un podcast. Tenemos podcast de compresiones auditivas, tenemos podcast de contenido sociocultural, conversación, emprendimientos, es decir, hay una gran cantidad de cosas para hacer dentro del podcast. Eh, por pues si todavía no ha quedado claro, seis razones para incluirlas en el proceso de enseñanza. Chicos, en primer lugar, son nativos digitales, son personas, yo cuando siempre lanzo esta pregunta de quién de vosotros escucha podcast, mis alumnos todos escuchan podcast, han descubierto cómo escuchar podcast, han aprendido cómo bajarse una aplicación, escucharla y consumir podcast por ellos mismos. Son nativos digitales y si no son nativos digitales no te preocupes que van a inmigrar y por lo tanto la tecnología la tienen y quieren escuchar y quieren consumir y quieren aprender con la tecnología en su proceso de aprendizaje. Se activan diferentes competencias, no solamente la comunicativa, también la digital, la estratégica. El hecho de hacer un podcast, veremos eh, hay que hacer mucha, una lluvia de ideas, hay que buscar por Google, la producción de un podcast es digital, la estratégica también, en el sentido de que tienen que pedir el turno de palabra, tienen que ver los turnos, tienen que ver, tú te dedicas a esta tarea, tú a esto, tú vas a buscar esta información. Es decir, que intervienen diferentes competencias. Igual que también se activan diferentes destrezas. Tú puedes decir primero que a los estudiantes escriban el guión del podcast, comprensión, expresión escrita, luego lo lean, comprensión lectora, mientras lo lean haga una expresión oral, y luego ese podcast esté disponible para que se pueda escuchar con una comprensión auditiva para hacer cierta postarea X, ¿eh? la que sea. Es relevante, es significativo, como he dicho, y luego eh, también tiene, pues, es, eh, se complementa muy bien con aquellos estudiantes que están buscando recursos, eh, nunca para sustituir la, la figura del profesor, por supuesto, pero sí para poder eh, seguir con este aprendizaje fuera del aula. Y como hemos dicho, eh, hemos visto, el podcast pues es eso, eh, está siempre disponible y es muy sencillo de, de consumir. Y luego es que está siempre en constante experimentación. Eh, habéis visto unas, que, unas categorías anteriormente, pero estas categorías que habéis visto, eh, ya os digo yo, que se van a incrementar con el tiempo porque cada vez están apareciendo nuevas narrativas y nuevos contenidos. Bueno, hasta aquí eh, la primera parte. Esta es la parte pues, de, de explicar qué es un podcast. Espero que eh, os, haya convencido, os haya convencido de lo que es un podcast, de qué es un podcast. Ahora tengáis un poquito más de idea y ahora veremos cómo se hace un podcast. Lo voy a resumir en cinco pasos, que vienen a ser cuatro, porque me gusta unir dos procesos, que ahora lo veréis. Y la verdad es que eh, os voy a dar la visión general de cómo se hace un podcast. Eh, necesitaría cinco webinars como estos para explicaros simplemente cómo funciona una herramienta como es Audacity para grabar y para editar un podcast. Pero os vais a ir con la idea general de cómo se hace un podcast. Y ya veréis que a nivel técnico es muy sencillito. En primer lugar es cómo vais a utilizar el podcast. El por qué me lo imagino, pero cómo vais a utilizarlo. Eh, voy a dejar de lado lo que son los podcasts auténticos, que son estos podcasts que se graban o se graban, como siempre, se hacen en la lengua meta, pero no tienen una finalidad educativa, como puede ser, por ejemplo, radio ambulante, que luego ya hemos visto que esto se puede explotar didácticamente. Eh, con, con, con ideas como por ejemplo sus clubs de escucha, si no sabéis lo que es, luego lo buscáis en, en, en internet o me lo preguntáis, y os digo lo que es para que veáis cómo se puede explotar un podcast auténtico que está hecho en lengua meta, pero sin una finalidad educativa. Entonces claro, aquí necesitamos la figura del profesor para hacer este tipo de cosas. Así que vamos a dejar los podcasts auténticos y vamos a ver los podcasts que tienen una finalidad didáctica. O bien lo utilizamos como herramienta educativa para nuestro proceso de aprendizaje, de enseñanza, o bien, uh, bueno, vamos a ir primero con esto, es decir, para nuestros alumnos. Puede ser el llamado podcast, El llamado podcast son estos podcasts que eh, graba el mismo profesor para sus estudiantes, ya sea para el aula, ya sea fuera, fuera del aula, es decir, hay un montonazo de ideas. Luego tenemos los que se llaman el show del profesor. Es decir, aquellos que graban los profesores para la formación de otros profesores. ¿eh? Este, en este estoy yo. Esto me gusta mucho. A mí. Eh, y luego están lo que se llama el, profesor, el podcast del alumno, que son aquellos podcasts que se graban eh, dentro de un marco de aprendizaje, que lo graban los propios alumnos para cumplir pues, una tarea. Eh, en, Dicha por el profesor, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de podcast eh, sigue en un marco de enseñanza, un programa curricular, unos objetivos, un tipo de estudiante, ¿eh? que normalmente lo viene marcado por el centro, por el centro escolar en el que se, se esté trabajando. Y luego, tienes el otro gran campo, que es eh, como herramienta de, de Online, eh, de negocios, que aquí estoy yo, y aquí, pues, eh, utilizamos el podcast para atraer estudiantes, para fidelizarlos, convertirlos, para realizar ciertas tareas de interacción, para que, digamos, eh, vayan eh, nutriendo nuestra lista de suscriptores y algún día se convierten en estudiantes que pagan por un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, no, no, no haríamos los podcasts según un modelo de enseñanza, sino un modelo de negocio, según nuestro negocio, según a qué cliente nicho esté eh, relacionado, centralizado. Eh, no hay más ¿Herramienta educativa o herramienta de marketing? Yo más no veo. Ahora bien, también os digo que la herramienta de marketing, el contenido de, de estos podcasts también es un contenido lingüístico, es un contenido para estudiantes. Y sé que muchos profesores del aula eh, toman estos, estos podcasts como herramienta de marketing y lo utilizan como herramienta eh, lingüística o se lo recomiendan a sus estudiantes para que vayan practicando fuera, fuera de clase. Así que en este caso tenemos estos dos, estos dos grupos... Pues, Voy a ir un poco rapidito que ya me consumí. Es que tengo mucho contenido, eh. a ver si me da tiempo a explicaros todo. Bien, vamos con el primer paso. El primer paso es la pregrabación. Lo voy a coger de Francisco Herrera, que viene a ser el papá del podcast L. Eh, ya estaba desde 2004 haciendo bibliografía sobre podcast, así que fíjate. Y bueno, lo que hace aquí Francisco Herrera es aplicarlo en un contexto de enseñanza, es decir, herramienta educativa para estudiantes. Es decir, los mismos estudiantes son los productores de su propio podcast. Yo voy a añadir cositas entre paréntesis, que eso es mío, y os voy a ir explicando un poquito cómo se puede pregrabar un podcast rápidamente. En primer lugar. Lluvia de ideas, contenidos, formatos. Si no tenemos exactamente el tema predefinido, hay que pensar, hay que hacer una lluvia de ideas con los estudiantes o hay que hacer una lluvia de ideas con nuestro modelo de negocio o con los temas que queremos tratar. Una vez que tenemos este contenido, hay que hacer una búsqueda de información, hay que profundizar en este contenido, hay que seleccionar, hay que organizar, hay que ver en qué nos vamos a basar. Y aquí viene esta competencia digital. Esto es lo que más tarde es lo que se llama el guión Hora regleta eh, Y aquí la gente siempre está un poco se pone muy nerviosa con el guión, porque sé que cree que el guión es algo mágico, maravilloso, es importante, pero no viene a ser más que un papel en blanco, donde tú antes has hecho una búsqueda, tienes unas ideas que luego las vas narrando en un podcast, oye, es casi lo mismo que hacen tus estudiantes, o bien con un guión literal, en lo que van leyendo palabra por palabra lo que van diciendo. Tienen una estructura básica, escuchad cualquier podcast, tiene una cabecera donde ponen la musiquita, el nombre del podcast, el desarrollo, donde desarrollan estas ideas, y finalmente un cierre, con un, que se llama un call to action, una llamada a la acción, eh, donde pues, te dicen, suscríbete al podcast, o eh, síguenos en esta página web, o déjanos tu comentario. ¿eh? Eso sería el cierre. Eh, luego se pulen estos contenidos y se va llegando al guión final. Hay una, hay una adjudicación de turnos para aquellos que eh, trabajéis el podcast en un podcast pues, en pareja, un podcast coral que se llama de entrevistas, ¿no? por ejemplo, donde cada uno pues, se encarga de, de un trocito del guión y finalmente se graba. Así que fijaos, que no es tan sencillo como lanzarse la grabación, sino que antes hay que ver todas estas, eh, hay que trabajarlo a nivel de, lluvia de ideas a un nivel anterior, de quién es mi alumno, de qué van a hacer, cuál es el marco de aprendizaje, cuál es mi modelo de negocio, y poco a poco hacer una búsqueda de ideas, eh, apuntarlas en un guión, revisar el guión, eh. fijaos que va mucho más allá de lo que es una simple grabación. La grabación viene ahora, la grabación es lo más sencillo. ¿Cómo se graba? Eh, lo de edición es optativo, ¿vale? No, no es obligatorio. Hay gente que no, no edita los podcasts, pero vamos a ver cómo se graba. Muy sencillo. Necesitas un dispositivo de grabación y aquí es cuando la gente se bloquea por segunda vez. El primero era el guión, el segundo es Sergio, ¿qué micrófono me tengo que comprar para hacer un podcast? Pues bueno... Esto, que se llama teléfono, lo tiene cualquier, cualquier persona, menos la gran mayoría de nosotros, pues esto te graba unos podcast fantásticos, si es un iPhone de estos de última tecnología, oye, ni micrófono ni nada, esto graba fantásticamente bien, y si no, oye, empezar con un micrófono baratito, un micrófono de 20, 40 euritos, y con esto ya, ya vais tirando, pero es que es lo, es lo de menos, es lo de menos, la, la grabación, el, el dispositivo es lo de menos, lo que importa es lo antes, es lo anterior, es esa pregrabación. Y también tenéis un software de grabación, o bien utilizáis la, el dispositivo, que, la, la aplicación que viene predeterminada en el teléfono móvil, o bien pues eh, podéis utilizar un Audacity, esto que viene a ser de, de nivel principiante intermedio, hay muchos tutoriales de muchos profesores que utilizan Audacity, como el software, como la aplicación para sus estudiantes en clase. Yo grabo todos mis podcasts con Audacity, 100% gratuito. Y si queréis hacer otras cositas, pues bueno, hay algo más sencillito, como puede ser Anchor, que podéis grabar un podcast todo desde el teléfono móvil. Podéis grabarlo, publicarlo, editarlo, muy poquito, y eh, publicarlo y, y difundirlo. Y todo se puede hacer desde un teléfono móvil. Es Suele ser la aplicación que los profesores suelen eh, utilizar en sus clases. Y si no, tenéis el otro, la guitarrita, que este nunca he utilizado, que es GarageBand, pero solamente está para, para iOS, ¿eh? para los Mac. Eh, una vez que tengáis el, el, el archivito, pues bueno, hay que, el archivo M3 hay que alojarlo, hay que publicarlo, hay que irse a un, a un host optimizado, a poder ser, no me metéis el archivo en un host de una página web, hay que buscarse un servicio especializado, como puede ser también Anchor, que es 100% gratuito, Evox, que te dejan los primeros 20 en el Fit o SoundCloud, que yo nunca lo he utilizado, pero que también tiene esta versión freemium, tiene una parte que es gratuita, que va muy bien para poder empezar, y luego una parte que ya es de pago. Yo lo alojo todo en iVoox. E El iBox e e permite alojarlo y permite publicarlo y permite escucharlo. Todo desde EVOX. ¿eh? es marca española. Y vais a ver la pinta que tiene. Ay, me deja una cosita aquí, me parece. Bueno, ahora creo, creo que ahora aparece en la siguiente diapositiva. Fijaos lo que hemos hecho. Hemos cogido un archivo mp3 y lo hemos movido a un almacén, que es este host especializado. Es este iVoox, e este Anchor, este SoundCloud. Está allí, pero que esté allí no significa que los estudiantes van a poder, que vayan a poder escucharlo. Cuando nosotros cogemos este archivo que hemos grabado y lo subimos en el almacén, nos aparece una cosa como esta, que son los metadatos, son las etiquetas que tú le pones al paquete. ¿Qué tipo de información tiene esta etiqueta? El título del episodio, la descripción, las categorías, las etiquetas, y es esto lo que va a ver el estudiante cuando escuche un podcast, va a ver toda esta información, y hay que ponérsela. Una vez que ya tenemos el archivo mp3 en nuestro almacén, eso no significa que puedan escuchar a los estudiantes, sino que hay que transportarlo. Y lo que vas a transportar no es el archivo mp3, vas a transportar un una cosita que se llama fit rss. El FITRSS rss vendría a ser una dirección como esta, un link, un enlace. Que te da el mismo almacén cuando tú subes un podcast, ¿eh? cada, cada episodio tienes, digo, cada canal, perdona, cada canal de, de podcast tiene sus propios episodios, tiene sus propios. Eh, Perdón, tiene su propio, propio Fit RSS, su propio enlace. Y esto es lo que tú tienes que agarrar y transportar a un mercado. Este mercado es donde están los estudiantes, donde los estudiantes ven qué podcast hay. Este mercado se llama Podcatcher. Suele ser una aplicación, ahora veremos un pantallazo de, de cómo es un Podcatcher. Y es aquí donde los estudiantes pueden escuchar todo. Es un, pod, es un eh, puede ser una aplicación, un navegador, como puede ser Apple Podcast, como puede ser Spotify. ¿Verdad que vosotros escucháis música en Spotify? Pues también hay una, hay una categoría que se pone Podcast. Y allí tú puedes escuchar los podcasts que a ti te interese porque antes alguien lo ha subido a su almacén y ha decidido enviar este feed RSS, este enlace a Spotify de forma manual o de forma automática. También puede estar en iVox, que además de ser almacén también es un podcatcher, o en Anchor, que es prácticamente eh, una vez que hagáis esto, una vez que ya lo vayáis subido al mercado ya os podéis quitar problemas de encima, es una cosa pues que digamos se hace una vez y ya cada vez que subáis nuevos mp3 al almacén se van a transportar automáticamente a los, al podcatcher. Estos mercados tienen diferentes categorías, tienen podcast pues, de historia, podcast de lengua, podcast de arte, podcast de marketing, tienen un montazo de podcasts. ¿eh? es decir, que está dividido por categorías y el estudiante puede escoger allí la que más le interese. Y por supuesto, si tienes la aplicación descargada, te puedes suscribir a este feed, a esto que lleva la furgoneta y a partir de ahí, una vez te suscribas a ese canal, automáticamente, cada vez que yo suba algo como productor a mi almacén, te va a llegar automáticamente en tu podcast Vamos a hacer un podcast. Fijaos, esto es un podcast. Esto es lo que ve el alumno. Esto le saco yo un pantallazo del teléfono móvil. ¿eh? Esto es un esto es un canal que tengo, que es el de Learn Spanish Beginner. Eh, donde veis que por ejemplo, ¿no? aparece el título, aparecen los episodios, eh, aparece el botón de buscar eh, nuevos episodios. Eh, aparece también lo, lo que son los nuevos episodios, que te salen los numeritos cuando aparecen, los episodios que tú te puedes descargar y escuchar sin conexión a internet. Esto ya lo domina. El estudiante. Cuando yo me voy y pregunto, oye, ¿quién de vosotros escucha podcast? Y todo me levanta la mano, todo esto ya saben cómo van perfectamente. Lo que tenemos que saber es nosotros a cómo producir cómo producir un podcast, un podcast relevante, un podcast significativo para el estudiante. Vamos ya terminando. Eh, me queda una parte, Creo quedo hoy bien de tiempo. Vale, sí, creo que sí. Eh... Ya sabemos cómo se crea un podcast, ya sabemos cómo se publica un podcast, ya sabemos cómo se difunde un podcast, al menos a nivel de podcatcher. Luego se puede difundir también pues, por YouTube, es decir, de muchas más cosas, pero es que no tengo tiempo. Y vamos a. Os eh, voy a dar una serie de ideas de cómo, utilizáis, cómo podéis utilizar el podcast en clase. Vamos a verlo primero como input, es decir, eh, con esta idea del para. Con esta idea de que el alumno consume de manera unidireccional el contenido, que a mí luego este contenido me puede servir para desarrollar una actividad X luego más tarde en clase, o para ponerle deberes, o para que haga algo. Como, como un input que es, vaya. Estamos acostumbrados a las compresiones auditivas, ¿verdad? Siempre pues, una comprensión auditiva a partir de una transcripción. De la transcripción luego extraemos pues, los recursos lingüísticos, el vocabulario, el léxico, los exponentes gramaticales. Pero oye, también puede ser una compresión auditiva con contenido sociocultural con la pronunciación, con una historia de storytelling. Fijaos cómo el hecho de narrar historias eh, cambia totalmente la narrativa de un podcast. No suele ser simplemente un diálogo ficcional. Puede ser tú explicando una historia de algo que te ha parecido y a partir de la cual luego eh, se produce o está pensado que te lleve a una actividad lingüística. Puede ser también dictados. Eh, no sé si lo utiliza todavía, no sé, creo que todavía por Francia todavía lo, lo hacían los dictados en las universidades, pues oye, en lugar de estar tú ahí hablando en clase, les pones el dictado, que se lo descarguen eh, desde su podcast y que lo vayan escuchando y que lo vayan escribiendo, eh, también puede ser. También puedes dar instrucciones de tareas, algo que sea aprender learning, algo que en lugar de ser tú eh, quien escriba todo el email a todos los estudiantes, pues te grabas un podcast con Anchor que lo haces en 5 minutos, lo dejas publicado y allí tienes las instrucciones para los estudiantes de qué tienen que hacer para esos deberes. Todo que sea cuestiones de, de evaluación, en lugar de darle el feedback eh, en clase o con un email, ahora que estáis, pues le podéis dar el feedback tranquilamente con un podcast. Puede ser un podcast privado, con un feed privado y que solamente lo los escuchen los estudiantes. Eh, también me, me adelanto aquí un poquillo, pero también puede ser una coevaluación, que lo hagan los propios estudiantes, que, que den este, esta evaluación, este feedback. También puede utilizar pastillas de conocimiento. Esto lo trabaja muy bien el, el, el profesor podcaster más conocido, que nunca me acuerdo del nombre, creo que se llama Pleguezuelos, que es, es muy salado, es de, de Andalucía, y él prepara a los estudiantes de, de la selectividad de, para hacer historia, ¿no? Y él lo trabaja de este modo, él hace pequeños podcasts que el estudiante tiene que consumir antes de la clase y luego en clase ya viene con ese conocimiento eh, consumido y a partir de ahí profundizan en el contenido. Eso es lo que es el Flip Classroom, ¿no? Y luego te pensar que también esto que estamos haciendo ahora mismo se podía grabar y esto se podía dejar en un archivo mp3 para que la gente lo pudiese escuchar. Así que podéis grabar vuestras clases, podéis grabar los webinarios, podéis grabar los seminarios, que a mí siempre me da mucha pena que eh, muchas palabras se pierdan y no se puedan grabar porque no podía acudir a ese seminario ¿no? y dejar este audio pues, disponible para que otras personas que no puedan asistir lo puedan escuchar de una forma mucho más cómoda que no estando aquí sentado viendo un vídeo, por ejemplo. Es decir, que se puede hacer muchas cosas. Y también el boletín escolar, que esto, esto es muy curioso, pero esto se lo tuvo un, con una entrevista a un profesor y me lo contó que hacía los boletines escolares para los padres, los hacía en formato podcast en lugar del típico panfleto no eh, o email diciendo pues este mes vamos a ir de excursión, van a tener eh, tal teatro y luego más una representación de tal, luego más de los exámenes. Pues no, él lo hacía todo en formato audio y luego se lo enviaba a los padres y ahí lo, lo escuchaban. Pues eso es como input, ¿eh? vamos a ver como, como proceso de, de, de creación. El alumno como creador. ¿Qué podéis hacer con los alumnos en clase? Pues bueno, podéis hacer cada un programa de entrevistas, ¿eh? donde se puede entrevistar, tanto en clase como fuera de clase. Solamente necesitan esto, que es un teléfono móvil para hacer las grabaciones. Eh, podéis grabar también eh, las situaciones roleplay, podéis hacer eh, expresiones, interacciones orales, eh, luego lo podéis reconvertir también a postareas. Yo, por ejemplo, lo que quiero hacer ahora con el DELE es grabar las comprensiones, las expresiones orales del DELE, con su consentimiento, por supuesto, para luego poder regalarlo a los demás con esta idea de prosumirtuador, para poder regalar estas expresiones para que veáis cómo funciona un examen DELE, y tanto a nivel evaluativo como para los demás estudiantes, para que vean exactamente cómo funciona la evaluación. Eh, Revistas digitales, noticieros, crónicas, magazine, una podnovela, por favor, que estaría muy interesante hacer una podnovela con los estudiantes eh, allí, creando ese podcast, por ejemplo. Eh, un autorio reflexivo. Esto se lo, se lo escuché el otro día a un profesor que lo había descubierto a un alumno, que esto sí que se hace en formato blog, pero era un alumno que reflexionaba sobre su proceso de aprendizaje del español. Él iba diciendo pues aquello que le costaba más, aquello que había encontrado fácil, cómo se sentía a nivel emocional con el español, con su aprendizaje... Y todo eso lo escuchaban tanto profesores, para ver cómo les iba dando también feedback los profesores, como alumnos que eh, pues veían un modelo, un reflejo allí de, mira, oye, un, a uno que le pasa lo mismo que a mí con el español, ¿no? Por ejemplo... Cadáver exquisito, parte de una historia, podéis narrar una historia, que otro la escuche, que continúe con la historia una semana, luego otro la escuche, continúe con la historia otra semana, es decir, hay muchas ideas, también recitaciones de audiolibro, poesía, y luego todo esto que he dicho del feedback correctivo, ¿no? Eh, la colaboración, también podéis dar deberes, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas con un podcast. Necesitamos creatividad. Marketing. Eh, y aquí me muevo, aquí manejo más, pero voy a dar cuatro ideas, simplemente cosas que yo hago, ¿eh? En eh, primer lugar, como herramienta de contenidos, ¿no? Pues como ya os he comentado antes, eh, pues hacer pequeñas pastillas, por ejemplo, que es lo que yo hago para que eh, estudiantes de otra parte del mundo me conozcan, digan, oye, a mí me gusta este tío, este profesor, me voy a suscribir a su, a su podcast y con el tiempo voy a ir escuchando, escuchando, escuchando hasta que quizá un día pues ya, ya, ya resuelvo una clase con él o le compro X servicio, por ejemplo. Yo también hago las newsletters y los boletines Hago, Bueno, yo no hago los boletines, pero por ejemplo Hay noticias de podcast que lo hacemos con el diario De Profedele y con el diario de Lepot también, por ejemplo, ¿no? Es decir, hacemos noticias de qué sucede cada mes para regalarlas en pequeños eh, audios de 10 minutitos donde eh, os contamos las novedades. Y también de mi negocio. Yo en mi negocio, a mis, a mis oyentes, les hago, a mis profesores, que son mis clientes, les hago una newsletter mensual donde explico qué voy a hacer ese mes y las cosas más importantes que han pasado el mes anterior de mi negocio. Excepcional. El networking. ¿Cómo facilita esto, chicos y chicas, hacer entrevistas con otros profesores para que a partir de ahí surjan proyectos haciendo una cosa tan sencilla como invitándoles, por ejemplo, a una conversación de Zoom, haciendo, preparando una entrevista, grabándoles y lanzando este podcast? Esto tiene un valor increíble, tanto en networking como en números. Lo mismo creo con los estudiantes, eh, que forma mejor de eh, realizar un poco de engagement no, que ver a un estudiante que por su boca pues, te explica... Eh, cómo son tus clases, cómo les gusta, las cosas pues, que más le preocupan del español, y todo eso es valor a la hora de hacer marketing. Eh, también, pues, bueno, tarea de interacción, engagement, que ya lo he comentado, y luego también, pues, meter de vez en cuando hace algunas cuñas, promoción de ofertas y contenidos. ¿eh? Y no hablo de monetización porque no me da tiempo, pero también puedes ganar un poquito de dinero con el podcast eh, si sois constantes con él. Bueno, y con esto ahora sí ya voy a terminar. Son tres diapositivas. ¿eh? Voy a acabar más o menos a la misma hora. Eh, me he excedido un poquito. Alfredo me va a matar. Pero bueno, eh, retos del podcast. Cosas que tenemos que superar del podcast. Eh, sé que muchos de vosotros ahora os, os habéis enamorado del podcast, pero que sepáis que el podcast está muy, muy verde aún. Tenemos que superar siete retos. En primer lugar, tenemos que intentar pues conectar estas características de este nativo digital que está pues completamente envuelto de tecnología, que no concibe la realidad sin tecnología. E ir acercándole pues, estas herramientas siempre con este papel del profesor en creación de marco de aprendizaje, porque si bien son nativos digitales, muchas veces no saben cómo utilizar la tecnología para aprender una lengua. Y ahí es cuando nosotros tenemos que facilitarles eh, qué camino tienen que seguir y el podcast juega un papel muy importante en esto. Crear contenidos relevantes. Yo vengo del mundo online, los estudiantes del mundo online, si no le gustan tus clases, se buscan a otro. Son estudiantes que a veces están más acostumbrados a aprender, divirtiéndose, a aprender a partir de sus intereses. Y estamos jugando, como siempre digo, en todos mis webinars, con la lengua española, con una herramienta que es permeable a la realidad y que nos permite un montonazo de ideas. Dar la posibilidad al estudiante de participar activamente en su, proceso, en su proceso de aprendizaje, permitirles que creen su podcast, que participe, que decidan, que también negocien, también con líneas rojas, por supuesto, pero que negocien el contenido que, de lo que quieran aprender y cómo quieren hacerlo, siempre con el profesor y siempre pues eh, buscando este, este acuerdo mutuo. Eh, tenemos que aprender de nuestros alumnos, tenemos que preguntarles qué necesitan. Yo, por ejemplo, les envío un newsletter, siempre antes de hacer un podcast les pregunto, oye, eh, no siempre, pero bueno, les hago siempre un resumen anual y les pregunto, ¿qué os gustaría que tardase este año en este podcast? ¿Qué temas os gustaría y cómo queréis que lo haga? ¿A quién queréis, a quién os gustaría que trajese como invitado para hacerles una entrevista? Y son ellos los que te dan el feedback muchas veces, pero es que no preguntamos. Como ya he dicho, muchas narrativas, muchas formas, muchas comprensiones auditivas. Tenemos que ir más allá de lo que es eh, la comprensión auditiva tal y como la entendemos. Hay que empezar a, también a explotarlo en clase y a documentarlo. Eh, para aquellos que hayáis echado un vistazo o hay, hayáis tenido que hacer algún tipo de investigación de lo que es el podcast en L, en, pues en didáctica, vais a ver que no hay muchos estudios. Vais a ver que hay ciertos profesores que sí que hablan un poquito lo han estudiado. Y os aseguro que sí que existen muchas explotaciones didácticas, pero no salen a la luz nunca muchas veces por, por aquello de que son profesores en el aula y que no, no, no, no se atreven a, a compartir todo lo que saben. Y yo estoy seguro de que, de que si os animáis a, a compartir aquellas cositas que hacéis en clase, os va, os va a resultar muy interesante para todo el mundo, la verdad. Yo primero. Y finalmente, con este día de promisurtuador oye, hay que crear conectar, hay que ayudar, hay que colaborar, hay que tejer redes de contacto. Si queréis lanzar un podcast, que sepáis que no estáis solos, que sepáis que hay más gente que lo está haciendo, que sepáis que nosotros tenemos una red, pero no hace falta que hagáis una red de podcast. Simplemente, oye, voy a hacer una entrevista con este compañero que también tiene un podcast y a ver que me explique cómo va la cosa, o entre ambos vamos a hacer un nuevo podcast, a ver cómo funciona. Todo eso es conexión, es colaborar, es participar, es regalar conocimiento. Y ya... Para terminar, pues yo siempre me hago la misma pregunta, si el podcast está revolucionando, está revolucionando la educación, cada vez hay más podcasts, cada vez hay eh, pues, más personas, más estudiantes que escuchan podcasts, que se están, eh, están consumiendo este contenido y lo están haciendo para aprender español o para complementar ciertos vacíos que muchas veces no se llenan en las clases por cuestiones de tiempo, yo me pregunto, ¿por qué ahora nosotros no nos animamos a revolucionar el podcast L? ¿Por qué no empezamos a grabar podcast, a crear podcasts a compartir podcast, a simplemente ser creativos con una herramienta que os digo que da para mucho, que se puede hacer muchas cosas chulas? Y con esto, ya sí que muchas gracias. Eh, tenéis, pues, lo que es... Voy a poner aquí el, el anotar. Voy a, voy a escribir un poquillo por aquí, pero bueno, tenéis lo que es el... Eh, la página web eh, que es podcast L, que es pues esta red de podcasts donde estamos subiendo podcasts donde incluso regalamos alguna formación gratuita y otra de pago también tenemos un curso de podcast, donde también pues hay un grupo de Facebook esto lo podéis buscar se llama así tal cual podcasting para profes L y en este grupo de Facebook pues también eh, lo que hacemos es compartir todo lo que vamos haciendo yo otros podcasters es decir un montonazo de cosas y luego pues bueno aquí tenéis el, el email eh, que es info podcast cuidado con esta s que a veces se, se escapa es un poco está un poco mal situada pero aquí si nos si nos escribís un email pues la verdad es que yo o mi, mi equipo mis compañeros os, os os ayudamos y os contestamos eso segurísimo y ya luego pues bueno eh, tenemos aquí con movimiento que son mis clases online y yo aquí ya estoy Alfredo, mira, me he me, me pasado un poquillo del tiempo. ¿eh? <ríe> no, no, vas. perfecto. Muy pues bien, las, pues. Sí, sí, seis y media de la tarde, vamos fenomenal de tiempo. Muchísimas gracias, Sergio. Te dejamos ahí que tomes un traguito de agua. Eh, hay varias preguntas, algunas de las cuales creo que ya has ido respondiendo. Igualmente te las voy a formular. Son preguntas que nos han hecho al comienzo del webinario. Pero voy a empezar por la por la última que acabamos de recibir ahora y que... Hacías una pequeña referencia, pero no lo llegabas a explicar. ¿De qué manera se podría, te preguntan por aquí, monetizar, eh, ganar un dinerito con el tema del podcasting? Cómo nos gusta eh, ganar dinerito con el sí, tema sí. del podcast, eh? A ver, eh, yo en primer lugar digo, eh, siempre es lo más importante, eh, no os lancéis a hacer podcast simplemente por el hecho, por el con el objetivo de ganar pasta, de ganar dinero, porque eh, no, no va a salir bien, no va a salir bien. Es lo mismo que la gente que hace vídeos en YouTube, no sé cuántos acaban consiguiendo pues una suma de dinero al menos estable o importante, ¿no? ¿Cómo se puede monetizar un podcast? Pues bueno, eh, o mira hay varias, varias, varias formas um, que yo conozca de, de podcast de L que estén ahora ganando algo de dinero, eh, que no mucho, pero bueno, en primer lugar se puede con patrocinios, en el caso que sea el mundo del podcast L, pues os podéis imaginar que os tendréis que pues... Eh, Conectaros o bien con editoriales o bien con digamos empresas del mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera que os den dinerillo. Por ejemplo, el otro día estuve entrevistando a unos podcasters de México que hay hay Italki, Italki, que es la plataforma esta para darles de español online y otras lenguas, les estaba pagando un patrocinio. Entonces, a partir de allí, pues bueno, tenéis que ver si lo que se llama, si es pre-roll, mid-roll, o lo que es al final. Eh, que esto, pues, va, va variando el, el precio. Una cosa son los patrocinios. Otra cosa es eh, vender Patreon. ¿no? Con Patreon, por ejemplo, también podéis ahí vender capítulos extra o podéis vender también transcripciones o podéis vender episodios especiales. iBox, por ejemplo, te permite eh, bloquear ciertos episodios a los que solamente puedes acceder si pagas. Entonces, eso sería ejemplos de cómo se pueden monetizar un podcast. O también, eh, ya directamente, lo que hay también profesores que venden directamente sus podcasts. Yo os digo que es muy difícil vender podcast simplemente el audio. Actualmente ya hay demasiados podcasts como para vender solamente el audio y siempre que se vende el audio se le suma algún plus, como puede ser pues una transcripción, un capítulo especial, un infograma o algo así. Eh, pregunta de Pau eh, montserrat que, insisto, la formulaba al comienzo del webinario. Te preguntaba, Sergio... Eh, ¿Qué aplicación gratuita recomendarías para grabar a más de seis participantes? Que no sea al mismo tiempo muy difícil y que sea gratuita. Que no sea al mismo tiempo. O sea, no, quiero decir que, se, que, no sea, uh, que al mismo tiempo no sea muy difícil de utilizar, que permita a seis participantes y que sea gratuita. Uh, Anchor, Anchor. Si vais a Anchor, lo podéis bajar aquí con la aplicación. Eh, o si no, oye, un Skype con una grabación de fondo Y podéis captar el sonido o, o, bueno y, y con Zoom 40 minutos la versión gratuita Pero bueno, con Anchor Que es una aplicación que está diseñada para podcast eh, podéis, podéis grabar, podéis hacer eh, Invitar, solamente la versión de móvil En ¿eh? la versión de escritorio no funciona esto En la versión de móvil con Anchor podéis invitar A otras personas que tengan una cuenta en Anchor Que es gratuita y podéis invitarle en directo A que se forme eh, parte del, del podcast Y podéis grabar directamente a, Así un, un audio Luego por cuestiones del coronavirus, hay muchas cosas que antes eran de pago y que ahora están temporalmente gratuitas, también tienes, eh, te voy a escribir, eh, no en el chat porque si no la gente igual que está por ahí no nos ve, te lo voy a escribir en la pantallita, que se llama Zencaster, Zencaster. es un poco raro de escribir pero se escribe así, Zencaster, que bueno es, un, es, una, es una página web, es un servicio 100% optimizado para podcast y sirve para hacer entrevistas. La limitación es que más de dos personas no se puede, pero ahora está, creo que está gratis hasta julio. Así que si te, te, si te interesa, pues adelante, porque la verdad es que está optimizado para el audio, 100% audio. Y así que ya está, con Anchor y con Sencaster y con Skype o un programa de videoconferencias, fácil. Sí, precisamente sobre Anchor, te preguntaban aquí, o te preguntaba Ivonne, eh, ¿Audacity o Anchor para aquellos que se están iniciando en el mundo del podcasting? Si ¿Sí es por simplicidad... Eh, Anchor eh, es el Instagram del, del podcast. Es un programa muy, muy sencillito, con mucho, con mucho, muy colorido, con botoncitos. es decir, no tiene pérdida. No he puesto ningún pantallazo aquí, pero bueno, es que no, no tiene pérdida. Y la verdad es que es muy sencillo. La gran mayoría de explotaciones de podcast, de profesores que han mandado a sus alumnos grabar podcast, pues se hacen con, con Anchor. Y la verdad es que es muy sencillo. Audacity es más ya para escritorios o sea, necesitas ya un ordenador, eh, sé que hay una versión de móvil en Android, pero es muy, muy ligera, muy, muy mala, la verdad, y ya así que necesitarías pues un, un ordenador y grabar, grabar con, con, con esto. ¿eh? También, también te digo, Ivonne, que bueno, eh, con se puede hacer muchísimas más cosas a nivel de edición con Audacity que no con con, con Anchor, pero bueno, eso ya es, depende de lo que tú necesites. Creo que la siguiente también la he respondido antes, pero por si a alguien no le ha quedado claro, plataforma preferida eh, para alojar el podcast me imagino que gratis Anchor <risa> no ancor eh, ancor tiene un problema y es que si al día de mañana queréis tomaros esto en, en serio el problema de ancor es que el fit el rss eh, se lo queda Anchor es decir que no podéis tomar decisiones con vuestro fit y si al día de mañana Anchor le apetece ponerte publicidad así porque quiere en tu en tu podcast pues te lo puede poner porque no es tuyo pero bueno, eso es una de las razones que explica por qué Anchor tiene un montonazo de podcast de un, de un episodio o de dos episodios solamente. Porque la gente empieza para practicar cómo se hace un podcast en Anchor y luego ya sí que se, se decide pasarse a, a otro podcatcher. Eh, podcatcher gratuito. Tienes SoundCloud, que ahora no me acuerdo de las limitaciones. Tienes Evox que la limitación que tendrás así grande es que el fit solamente te lee en los últimos 20 podcasts, los últimos 20 episodios, perdona, y a partir del 21 ya es como que desaparecen, pero lo, para los primeros 20 te, te viene muy bien. Y la última pregunta que te hace por aquí Fátima del Olmo. Eh, la penúltima, perdón. <ríe> ¿Tienes algún truco, alguna recomendación para que el podcast resulte más agradable a la hora de escuchar? Esto eh, ¿eh? práctica, esto es práctica es, Mira, si escuchan mis primeros capítulos, mis primeros episodios que grabé allí en 2018 Dirán, madre mía, ¿cómo grababas esto? Primero porque el micrófono que lo grababa era un micrófono de solapa Que no era tan bueno como el que tengo ahora, que no necesitéis comprar este rode eh, Luego no sabía cómo poner música, tampoco tenía mucha idea de cómo editar correctamente un podcast eh, Luego pues por supuesto que lo que es la locución tampoco la, la dominaba, pero yo te digo que si te pones a, a practicar y empiezas a, a grabar podcast, podcast, podcast, podcast, podcast, lo único que puedes hacer es mejorar. Así que no te preocupes porque los primeros podcasts son, son un poco malos y luego se van mejorando, pero es tu primer podcast, oye. Así que tienes que estar muy contenta. Te preguntaba Liliana si puedes aclarar un poco el concepto de fit. Fit, fit, a ver... Vamos a hacer aquí, eh, voy a quitar esto. Mira, el fit, o sea, el fit es esta dirección, es un archivo de información, ¿vale? No sé si ahora lo estáis viendo. Este, ¿Lo estáis viendo el, el este? Sí, sí, lo que también vemos es... Um, has pintado sobre, el, el, sobre la sí, pantalla, si puedes lo, lo borro, venga, eliminarlo. Venga, Perfecto. <risa> <risa> Gracias. Mira, el fit es lo que habéis comentado antes. Es, es esto que ves aquí. Ups. Vale. Es esta dirección, tiene que acabar en XML o en RSS, depende. Es un archivo de información que si tú ahora mismo esto lo coges, lo pones en un navegador, te va a salir eh, información en HTML que no vas a entender nada. Pero si tú este archivo de información, que es este feed, que es este enlace que te lo proporciona el propio almacén, el propio host, pues, eh, cambia según cada, cada canal, el que tengas, es decir, cada podcast tiene el suyo, pues esto, si lo mandas a un podcaster, te lo lee. Y te lo va actualizando. Si tú pones este podcatcher, o sea, este feed, lo pones ahora en un navegador, te aparecerá algo. Pero si yo le cambio el título a un episodio o añado otro episodio, este feed va a hacer, va a crecer y va a cambiar a algo. Así que es automatizado. Necesitas esto para que se pueda escuchar en los diferentes podcatchers. Para que se pueda escuchar pues, en Apple Podcasts, Spotify, iVox, Anchor. Y esto lo vas a tener que hacer manualmente, solo una vez. Y ahora sí, vamos a la última. Te eh, pregunta Ana Peña, ¿qué es lo más recomendable para hacer un piloto, pero que no quede el capítulo secuestrado cautivo en la plataforma en sí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo queda, que queda cautivo? Sí, qué? te dice para que el capítulo no quede cautivo o no quede permanente en la plataforma. O sea, grabar un, un episodio para que no se quede allí para siempre. Es que es que el podcast se tiene que quedar allí para siempre. Claro. O sea, el, la gracia del podcast es que eh, ese contenido está disponible en, en internet para, para, para cualquiera que pueda acceder eh, cuando quiera años más tarde y pueda consumir el contenido. Yo, por ejemplo, tengo un podcast, Ana, que está cerrado ya. Pero es que, ¿para qué lo voy a eliminar si tengo 65 capítulos que le puede servir a un estudiante de español para aprender algo? Entonces, no lo borro. Pero esa es la gracia. Otra cosa que sí que puedes hacer es cerrar el feed, es decir, que ese feed sea privado y solamente puedan acceder a las personas que tú quieras. Esto se puede hacer, por ejemplo, con otro podcatcher que se llama Spreaker, esto sí lo sé, y no sé si con SoundCloud, no estoy seguro ahora, pero con Spreaker te permite hacer un feed privado y compartirlo solamente con aquellos alumnos que tú quieras y que esté escondido del resto. Perdona, porque me he saltado una de Andrea, que te preguntaba eh, si se puede enviar a Instagram o si se puede utilizar también Instagram como plataforma para, para el podcast. Para almacenar audios, no. Y, sí. y para publicarlos vas a sufrir, porque no acepta audio, no, no puedes meter audio. Lo que tienes que hacer es un audiograma de un minutito, que se puede hacer con una aplicación que se llama Headliner, que se hace rapidito, la verdad, y a partir de ahí lo que haces es pones la carátula de tu podcast, hay como una onda de sonido, entonces tú, tú coges un trocito de tu podcast, del episodio, lo pones ahí en la, en la esto, y a partir de allí se puede distribuir por Instagram, pero bueno, eh, no, no se puede subir audio, no, no, no es un, un host de audio, Instagram es una red social. bueno pues pasar sí Sergio, muchísimas gracias y un placer como, como siempre. Eh, bueno, muchas gracias a vosotros. Ya los mira, están bajando, pero bueno, he visto entre 103 personas aquí escuchando sobre podcast y espero pues bueno haberos contagiado un poquillo el espíritu y haberos a, ahora a que os animéis a grabar, a grabar vuestros propios podcasts y a sumarse a esta tribu de profesores de L-Podcasters. ¿eh? <risa> bueno, pues por aquí también por el chat te dar las gracias. Eh, muchísimas gracias. Solamente recordar eh, que además Sergio es uno de los que va a estar ahí trabajando también en la organización del, del encuentro de Profedele que este año como casi todo, prácticamente todo, eh, se ha mudado a lo digital y tendremos que asistir al encuentro que será muy parecido, seguramente no igual, pero muy parecido a años anteriores y lo haremos de forma digital. Para más información sobre el encuentro eh, recordamos que podéis hacerlo a través de las redes sociales de Profedele o, o simplemente a través de la página web donde ahí vais a encontrar eh, las diferentes modalidades de acceso a, a ese encuentro y también agradecer a la Universidad de Nebrija que es nuestro patrocinador y la que nos ha permitido eh, poder hacer este y otro muchos webinarios que hemos hecho a lo largo de este eh, anómalo y diferente año académico. Muchísimas gracias Sergio. A vosotros, chao chao. Pues, cuídate mucho.